En este video vamos a presentar una metodología para construir el gráfico de curva de inversión empleando un gestor de planillas de cálculo, en este caso Excel, pero las eh, explicaciones y la metodología que vamos a presentar es válida para cualquier otro software gestor de planilla de cálculo ya que comparten la lógica con la que trabajan. Esto es decir que si bien estamos usando Excel, podemos hacer este mismo procedimiento en otro gestor como hojas de cálculo de Google, como Calc de OpenOffice, como Numbers para la plataforma Mac y otros similares. Bien, contamos con una eh, tabla, con una planilla que hemos este, generado a partir de los datos que componen la obra, de los ítems y rubros que componen la obra y de los cuales ya obtuvimos los precios para cada ítem. Eh, hemos generado otra columna en la que vamos a calcular en primer lugar los porcentajes de incidencia de cada uno de estos ítems en relación con el valor total. Esto es el, los primeros datos que necesitamos para poder establecer después una relación con los meses o el, el plazo de, de tiempo en la segmentación que sea ya que se puede considerar con diferentes eh, enfoques. Podemos considerar meses y también subdividir a su vez en semanas. Pero en este caso lo vamos a hacer simplemente en meses y vamos a considerar una obra que va a ser ejecutada en un plazo de ocho meses. Eh, vamos a eh, mencionar que la primera eh, eh, columna de datos la vamos a empezar a obtener a partir de aplicar la función porcentaje o la función porcentual que un software gestor de planillas de cálculo nos brinda. Conceptualmente es eh, obtener lo que representa cada uno de estos valores de los ítems dentro de este total. El porcentaje total corresponde al monto total, a la sumatoria de los costos de todos los ítems. Para comenzar entonces a ejemplificar, vamos a obtener que en la primer celda, eh, el valor del porcentaje de incidencia va, va a corresponder a el, al cociente de el valor del valor de la celda que contiene el valor del ítem dividido en el valor de la celda que contiene el, el total. Como estamos trabajando con un software que permite aplicar función porcentual, eh, y esto ha quedado configurado para el estilo de datos de las celdas de la tabla, al menos para esta columna, esta función porcentual en Excel, que se llama estilo porcentual, multiplica por 100 y coloca el signo de porcentaje. Esto mismo, como en cualquier otro software gestor de planillas de cálculo, podemos hacerlo para cada uno de los otros ítems estirando y eh, se va a copiar la fórmula y se va a aplicar el cálculo con los valores. Si yo lo hago en este momento, lo que va a pasar es que vamos a obtener un error. El software nos va a devolver un error. ¿Y esto por qué sucede? Si hacemos doble clic para ver la fórmula que hemos ingresado en esta celda, vamos a ver que al estirar está considerando las celdas que continúan por debajo de 4 en este caso, que es el primer valor y las celdas que continúan por debajo de D35, que contiene el valor total. Por eso es que nos da error, porque a continuación de esta celda que tiene el total, no hay valores operables matemáticamente, sino que hay celdas que contienen, en este caso, texto. Por eso debemos evitar este error indicándole al software que el valor que queremos considerar para este caso, para el total va a ser siempre un valor constante. De esta forma, vamos a poder operar diciéndole eh, al, a Excel que necesitamos el, eh, eliminar este, este error considerando el valor constante. ¿Cómo lo hacemos? Simplemente al ingresar la fórmula, encerramos entre signos peso la letra de la celda que contiene el total. En este caso, en Excel, que es el software que estamos usando a modo de ejemplo, es de esta forma. En, ustedes tendrán que cerciorarse con qué eh, forma o con cuál eh, denominación se establece para el software con el que estén trabajando que una celda sea constante. Por ejemplo, en Calc no se encierra entre signos pesos, sino solamente se pone un signo peso entre la letra y el número de la celda. Eso puede variar, pero todos los softwares tienen alguna forma posible para establecer que un valor sea constante. Ahora sí estamos en condiciones de estirar y la fórmula se va a copiar, estirándose y se va a operar para obtener los valores de porcentaje. Si hacemos doble clic... En cualquiera de las celdas vamos a ver que el valor que ha ido variando es el de los ítems y el valor del total siempre se conserva constante.